Bienvenidos, les doy nuevamente la bienvenida a esta sesión, les agradezco mucho la confianza y pues vamos a construir conocimiento juntos. Les pido por favor que durante la sesión mantengan el micrófono en silencio y les recuerdo que la, la sesión va a estar siendo grabada para ser retransmitida en mi canal de YouTube más adelante. Vamos a tener un espacio para hacer algunas preguntas más adelante y cualquier cosa, que, eh, cualquier comentario que se les vaya ocurriendo o que hay alguna dificultad técnica a lo largo de la sesión, me lo escriban rápido ahí en, ahí en el chat y lo voy a estar revisando tan rápido como sea posible. El día de hoy vamos a hacer un pequeño caso práctico, pequeño en términos de que pues, vamos a hacer lo posible por terminar una estimación, un trabajo de desarrollo y un cálculo de error de estimación en este periodo de 50 minutos, que es más o menos lo que vamos a estar platicando el, el día de hoy. Los objetivos que vamos a perseguir el día de hoy es cómo se sigue un proceso de estimación. Recuerden que en, dentro del material del curso de Udemy, al que varios de ustedes están escritos, describimos cómo es un proceso normal de estimación no importando el tamaño o el tipo de proyecto que se tenga vamos a obtener una estimación del trabajo de un trabajo hipotético que voy a definir un poco más adelante voy a obtener la información de ese trabajo y a través de ello calcular un error de estimación algunos de ustedes han tenido esa pregunta a lo largo del curso qué es eso del error de estimación y cómo se obtiene. El método que voy a estar utilizando el día de hoy se llama PROBE, Proxy Based Estimation. Le, de acuerdo a la, a la simulación que voy a hacer el día de hoy, les voy a contar al final cuándo es conveniente y cuándo se puede hacer una estimación de este tipo, qué resultados les va a entregar, qué información necesitan para que pueda funcionar. De modo que cuando les sea conveniente, ustedes puedan emplearlo. Bien, comencemos entonces recordando el proceso de estimación. El proceso de estimación sigue estos pasos. Comenzamos con definir objetivos. Una vez que tenemos los objetivos del proyecto y del trabajo definidos y bien entendidos, producimos algo que se llama el diseño conceptual. Este nos ayudará a hacer una estimación. Y para prove esto es muy útil. Con base en ese diseño conceptual, vamos a estimar el tamaño del trabajo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque este elemento del tamaño es muy importante. Nos, eh, probablemente en tus estimaciones previas, habrás hecho una estimación directa de estos dos elementos. Cuando te dicen, vamos a hacer este proyecto o vamos a hacer este trabajo, inmediatamente tratamos de estimar sobre cuántas horas nos va a llevar, cuántas personas voy a necesitar para el proyecto o para el trabajo y cuántos días, meses, semanas o la unidad de calendario que utilices te va a llevar a hacer ese trabajo. Bueno. Si ves este proceso, antes de hacer esos cálculos, debemos de obtener el tamaño del proyecto. Y esto medido en una unidad que podamos contar. No me voy a detener mucho ahorita en métricas o en definición de métricas. Eso lo puedes encontrar en la sección correspondiente del curso. Pero sí quiero hacer el énfasis de que lo primero es entender y estimar el tamaño del producto, del programa o del trabajo y con base en ello estimar el esfuerzo y obtener el calendario. El calendario es nuestro último paso. Bien, vamos paso a paso. Definir los objetivos o entender los requerimientos. ¿Por qué no digo uno o el otro solamente? Bueno, objetivos es cuando estoy haciendo una estimación muy temprana. El proyecto va a comenzar el proyecto va a iniciar o tengo muy poca información respecto a todo lo necesario para el proyecto. Entonces, al inicio, cuando me están pidiendo una estimación inicial, lo primero que tengo son los objetivos del proyecto. Es decir, qué se pretende alcanzar, cuál es el estado deseado, qué problemática tengo actualmente y algunas de las características principales del proyecto. Mientras más información pueda reunir, la estimación será más precisa. Si no puedo, si no tengo mucha información, pues trataré de trabajar con lo que tenga. Cuando ya tenga requerimientos, es decir, que ya pueda hacer un trabajo o pueda tener información con un poco de mayor detalle, podré hacer otro tipo de estimación o podré utilizar esos datos para hacer la misma. La información más importante, como dice aquí, ¿cuál es el objetivo perseguido de, con el proyecto? Y, muy importante, que quien va a trabajar en el desarrollo del proyecto entienda esa información. Que sepa bien para qué sirve, a quién le va a servir, cuál es el estado deseado, qué problemáticas resuelve o qué es lo que hará, eh, qué resultado entregará principalmente. Cuando esto se ha cumplido. Cuando tenemos esto, podemos pasar a lo siguiente. Y aquí te voy a definir el ejemplo que voy a utilizar a lo largo de esta sesión. ¿Qué voy a desarrollar en este, en este ejemplo, en esta clase? Voy a hacer un programa o voy a hacer un componente que lo que tenga es una calculadora de la media y la desviación estándar de un conjunto de datos. Y para ello se solicita que utilice una lista ligada. Sin embargo, la lista ligada va a ser especializada. Entonces, no se puede utilizar la de una librería. No podemos utilizar la de los lenguajes de programación, que ya casi todos vienen con una implementación de la misma, sino de que debo de hacer o voy a utilizar, eh, debo de hacer la, la propia. Entonces, el requerimiento entendido y claro en este punto es, Vamos a hacer un programa, un componente que nos sirva para tener la media y la desviación de está, estándar de un conjunto de datos. Preguntas posibles para entender este requerimiento, ¿cuántos datos son? Si son datos fijos, ya me doy una idea de, qué, de cuánto o de qué estructuras es utilizar, pero cuando me dicen lista ligada, quiere decir que va a ser para cualquier tamaño de datos. Chico, mediano, grande, muy grande, o todo aquello que vaya siendo necesario. Yo como desarrollador tomo mis notas, hago mis observaciones, resuelvo mis dudas, reúno la información que considere relevante para decir, ok, ya entiendo el objetivo, ya entiendo el requerimiento del trabajo que debo de hacer. A partir de aquí... El, el proceso de estimación dice, utiliza algo que se llama un diseño conceptual. Esto es a grandes rasgos un bosquejo. El diseño conceptual no es un diseño arquitectónico, no es un diagrama de arquitectura del proyecto, del programa o de la aplicación. Es simplemente una visualización a grandes rasgos de qué cosas va a haber en el programa. Y a través de ello poder hacer un juicio de qué tamaño puede, puede tener. Una ventaja de hacer nuestro diseño conceptual es que dividimos el trabajo en unidades que podamos manejar. Probablemente ustedes se han enfrentado a la situación donde les dicen, estima el proyecto. Pero el concepto de proyecto es muy ambiguo. ¿Qué es el proyecto? Bueno, es más fácil dividirlo en sus partes e incluso estas mismas partes subdividirlas en más elementos que nos permitan visualizarlas mejor y con ello reducir el error por omisión. ¿Qué significa esto? Que podemos ver si algo se nos olvidó incluirlo para estimarlo, lo cual es muy muy frecuente en los procesos de estimación. A través del diseño conceptual yo puedo desarrollar varias alternativas de solución, es decir, puedo pensar en varias formas de resolver el mismo proyecto, el mismo componente o el mismo trabajo y con esto balancear el rango de error de estimación. No es lo mismo estimar el todo de una sola vez que estimar las partes y equivocarme de manera diferente en cada una. Cuando estimo el proyecto como una entidad y como una unidad completa, puedo cometer el error una sola vez. Pero si estimo cada parte por separado, los errores se empiezan a compensar y el rango se vuelve más pequeño. <ríe> Bien. Con base en esto, voy a, voy a hacer el diseño conceptual de mi programa, del que me están solicitando. El diseño conceptual lo pueden hacer en la herramienta que ustedes quieran. De hecho, no es parte de la documentación del proyecto. Yo, eh, yo, suelo hacerlo, yo suelo hacerlo en una pizarra donde voy anotando mediante círculos cuáles son las partes que va a contener o que visualizo que debo de construir. Por ejemplo, para este programa, lo primero que debo de desarrollar o lo primero que tengo a la vista es pues, una lista ligada. pero la lista ligada es una parte que se encarga de administrar una lista ligada. Entonces, si yo recuerdo bien cómo se, cómo se construyó una lista ligada, sé que está hecha con base en algo que se llama nodos o este, partes de la, de la misma lista, de la misma cadena. Guardando una relación estos dos, la, el nodo está contenido en la lista ligada y la lista ligada administra los nodos. Estas líneas... Esta línea, el significado que tiene es nada más una relación. Recuerden que no estamos tomando decisiones de tipo arquitectónico. Por lo tanto, no ponemos más información sobre esta relación. Simplemente los anotamos allí. Y para recorrer una lista, sé que puedo utilizar o crear un iterador. Que también estará y formará parte de mi lista ligada o tendrá una relación con la lista ligada. Nuevamente, este componente completo puede ser entendido como la lista ligada. Sin embargo, yo decido conceptualizarlo como los tres elementos que se deben de implementar o que forman parte del trabajo que voy a, eh, voy a hacer. Con esto, yo almaceno o yo tendré la estimación de lo, para la, almacenar los datos en mi programa conceptualmente esto me permitirá a mí poner datos en mi programa pero mi programa no va a ser únicamente para almacenar datos necesita producir dos resultados una desviación estándar y una media por lo tanto necesito algo que me haga esos cálculos conceptualmente lo puedo hacer como una sola parte que sea una calculadora pero esta calculadora no va a producir solamente un resultado, así que conceptualmente hacerlo de una sola forma no me es útil, por lo tanto lo dividiré en dos partes, que cada uno de los cálculos sea hecho por una parte distinta. Uno será para la desviación estándar y otro será para la media. La desviación, tanto la media como la desviación estándar estarán utilizando la lista ligada. Guardamos una relación allí. Y probablemente se utilicen entre ellos. No lo sé. Ahora, ahorita conceptualmente lo que visualizo es que estas dos partes que voy a construir usan mi lista ligada. Ahora... ¿Cómo voy a poner los datos dentro de mi programa? ¿Cómo voy a hacer que se almacenen en la lista ligada? ¿Cómo voy a validar que la información ingrese correctamente? ¿Cómo voy a hacer la manipulación y la presentación de los datos? Ok, voy a poner aquí una parte adicional que va a ser mi main controller que estará utilizando tanto la lista ligada como la parte de cálculo de la media, como la parte de cálculo de la desviación estándar. Quiero que presten atención a algo aquí. Como mencioné, esto no es un diagrama arquitectónico. Va completamente desligado de tecnología, de frameworks, de programación, de herramientas. Simplemente es una conceptualización de, de partes, de cosas, que me ayudarán a proveer cierta funcionalidad o ciertos resultados dentro del programa que voy a hacer. Y nuevamente, alguna relación que existe entre ellos, alguna conexión de que se van a utilizar, se van a contener, etc. No estoy estableciendo aquí ningún protocolo de cómo será ni este, en qué lugar físico van a estar instalados. Ok. Este sería mi diseño conceptual esto me permitiría a mí ver rápidamente qué cosas voy a tener en mi programa ahora bien cómo estimamos o cómo continuamos el proceso de estimación con este instrumento bueno aquí es donde al momento de estimar tamaño y esfuerzo utilizamos algún método que me dé esos dos resultados el que voy a utilizar hoy se llama Probe, el cual utiliza un concepto que vamos a llamar Proxys. ¿Qué es un proxy? Es algo que nos permita juzgar y visualizar de manera muy rápida algo a lo cual yo le pueda dar un tamaño relativo. Piensa como cuando vas por tu café. Cuando vas por tu café te dicen qué vas a querer Quiero un, un vaso de café y tú utilizas un concepto subjetivo, chico, mediano o grande. Si estás pensando en la cadena de la sirena, tú sabes que los nombres son diferentes, pero aquí hablaremos de chico, mediano y grande. Para la... quien te lo va a preparar, chico, mediano y grande es una forma de relacionar cuánta cantidad de líquido de la bebida va a utilizar, que esto después se traduce en cuánto te va a costar, cuánto le va a costar al, a, al productor. Entonces, este, eso, esa conversión, esta bebida chica, nosotros la podemos transformar a una unidad de tamaño objetiva, como mililitros, o en ciertas regiones, en onzas. Y ustedes saben que no es lo mismo un café del día que un capuchino que un café latte, que otras cosas, porque se construyen de manera diferente. Entonces, si hacemos el símil, nuestro proxy es el tipo de café y el tamaño del vaso. Eso es estas columnas que vemos aquí. El tipo de café sería nuestro café americano, espresso, cappuccino, latte, y la, en horizontal el tamaño del vaso. Eso sería para nosotros un proxy. Llevándolo de nuevamente a construcción de software, la categoría sería... La parte, qué tipo de función o qué tipo de operación hace la parte. Y un tamaño relativo también, que va desde muy pequeño hasta muy grande, pasando por subdivisiones. El cruce de ambas cosas me dará un tamaño histórico. Probe requiere que nosotros tengamos información de trabajos pasados. Con ello se construye esta tablita. Esta es nuestra tabla de proxys. Para este ejemplo, estaré estimando en líneas de código, porque se presta muy bien para este tipo de estimación, para el trabajo que, que voy a hacer, y estaré utilizando el lenguaje de programación C++. Esto te puede dar una guía de cómo vamos a construir la tabla de proxys. Y... Que si tú estás trabajando en más de una forma o en más de una plataforma al mismo tiempo, vamos a definir diferentes tablas de proxies dependiendo de cada una. También recordando que esto me va a servir a mí para un programa en específico, para hacer una estimación en este momento. Para hacer estimaciones de proyectos más grandes, necesitamos diferentes unidades de tamaño y diferentes tablas de proxies. Te explico y te recuerdo nuevamente cómo funciona Probe. Necesito, pues, una base de datos histórica que recibe como entrada un conjunto de partes identificadas con base en el proxy. Y la salida va a ser el tamaño y el esfuerzo. ¿Cuáles son esos eh, tipos de partes? Bueno, ya los vimos en la tabla, pero para registrarlas tenemos que ver cómo estamos trabajando. No siempre hacemos los programas desde cero, sobre todo ahora que se utilizan mucho los frameworks de desarrollo, nos basamos o reutilizamos muchas partes y muchos componentes que ya están por allí. Para hacer el registro de tamaños, consideramos eso, porque realmente lo, lo que nosotros nos interesa es saber cuál es el tamaño o cuál es la cantidad de trabajo que sí vamos a crear. Y eso se traduce en trabajo o tamaño nuevo y trabajo o unidades de tamaño modificado. Sin embargo, también consideramos otro tamaño que es la base. Es decir, cuando yo tengo ya una parte de un programa o un conjunto de programas que me van a ayudar a empezar a construir Piensen en que los que programan con IDES, que a veces presionan algunos botones y les da una plantilla o les da un código autogenerado. Ese es un código base. Es el esqueleto de algunos otros programas o algún método útil que yo ya había hecho antes a lo que le falta algo y lo voy a utilizar para modificarlo. El tamaño modificado se refiere a lo que le cambio a la base. Es decir... Si este, estoy utilizando algo y le cambio o necesito cambiarle algo, ese es tamaño modificado. Y ese sí nos interesa para estimar el esfuerzo porque sé que voy a invertir o voy a dedicar parte del esfuerzo en él. Después también cuento cuánto, le, cuánto borro esto para comparar cómo empecé y cómo finalicé. No suele ser muy utilizado esta, este registro. Sin embargo, lo ponemos por aquí. Y todo el tamaño todo lo que se le va a agregar que no existía antes hay que tener mucho cuidado porque podemos agregarle cosas a la base que no son propiamente partes completas nuevas pero también se cuentan como tamaño agregado nuevo y todo lo que vamos a reutilizar cuál es la diferencia entre la base y el reuso la base me va a servir para empezar pero está incompleta reuso son componentes o partes que ya funcionan solas. Es decir, yo nada más las tomo, las integro en mi programa y las invoco. No necesito modificarlas porque ya tienen todas las, eh, todos los elementos necesarios. Bien, hasta aquí ya tengo la información suficiente para hacer mi estimación. Lo que necesito ahora es categorizar eh, partes que tengo en el diseño conceptual. Voy a utilizar aquí como referencia mi tabla de proxies. Es decir, cada una de estas partes yo le voy a dar una categoría, qué tipo de función hace, y después la voy a juzgar como un, con un tamaño relativo. De qué tamaño la veo? ¿Qué tan compleja parece que es? Linked eh, List yo la voy a clasificar como de tipo data, que es un tipo data pues, una, una parte que va a servir para manipular y almacenar información. El link también va a servir para almacenar datos, es de tipo data, y el iterador, que es parte de mi lista ligada, también será clasificado como data. Mis partes que calculan la media y la desviación estándar, hay una categoría allí, una categoría allí que se llama de cálculos, es decir, su función va a ser producir un cálculo matemático, un cálculo aritmético. Y mi controlador principal que va a manejar la lógica de mi programa, lo clasificaré con esa categoría, lógica. Ya que tengo categorizadas cada una de mis partes, entonces ahora les agrego su tamaño relativo. Este es a juicio del de constructor, del que está haciendo la estimación. Y reiterando, vamos a utilizar el tamaño relativo. No vamos a usar todavía este tamaño que está aquí, sino que vamos a decir, mi lista ligada o mi parte que va a, ma a manejar la lista ligada, la juzgo como mediana. El iterador también va a ser mediano y... Mi nodo o mi link va a ser de tamaño chico. Recuerden, estamos haciendo la parte de estimación. Estoy utilizando mi experiencia, la información que poseo y estoy poniendo este juicio en mi diseño conceptual. Con esto hago lo mismo con la desviación estándar que pondré como mediano, la, la desviación estándar como chica y la del de controlador principal, que será de tamaño mediano. ¿Por qué escojo tantos medianos? Porque por la experiencia de conociendo el método, dice que las partes deben de tender más al mediano que a alguno de los extremos. Cuando nos encontramos en un juicio que algo es grande o muy grande, quizá hay que subdividirlo todavía más. Por ejemplo, si la lista ligada la hubiese conceptualizado solo como un elemento hubiese elegido el tamaño muy grande porque digo es pues, que tiene que hacer todas las operaciones almacenar el nodo y proveer los mecanismos para recorrerla por lo tanto este eso me permite a mí identificar que hay más partes allí y es mejor dividirla de modo que pueda balancearlos alrededor del tamaño mediano sin embargo, eh, recuerda que el diseño conceptual es para tu servicio y tú lo utilizarás para hacer el juicio que te funcione mejor. Ok, ya que tengo clasificados y categorizadas mis partes del diseño conceptual, ahora voy a hacer la estimación de tamaño. Para ello, me voy a apoyar en una herramienta que se llama Process Dashboard. Esta es una herramienta de eh, código abierto que ustedes localizan en processdash.com. La pueden descargar y les, puede, y les servirá a nivel individual para registrar la información de sus trabajos de desarrollo. Y por defecto ya viene con el método PROBE implementado. Entonces voy a estar siguiendo las partes y los elementos que me provee para hacer esta estimación. Bien, voy a calcular las partes base, las partes nuevas, las partes reutilizadas. De acuerdo a mi diagrama conceptual, no visualizo que vaya a utilizar alguna, algún programa previo. No tengo eh, componentes o algo en lo que me pueda basar. Entonces, la sección de base se quedará como vacía. Si sí voy a crear lo siguiente. Un una parte que, se ya, que voy a identificar como link o como nodo, que yo había juzgado como data de tipo datos y de tamaño relativo pequeño. Ahora, aquí hay una columna que dice items. ¿Qué es un item? Si estamos programando en paradigma orientado a objetos, la parte podría ser una clase... Y los items pueden ser la cantidad de métodos y funciones que tienen. También pueden ser componentes completos y los items serían la cantidad de clases o interfaces que contiene. En este caso, yo considero que esto va a ser una programación orientada a objetos y estas serán clases. Por lo tanto, juzgo que aquí el... Este elemento tendrá al menos los, eh, las propiedades y dos constructores, es decir, tendrá tres items. Tengo la lista ligada, que será otra clase, también la juzgué y clasifiqué como tipo datos. La había clasificado como mediana y también visualizo que tiene que tendrá constructores, tendrá atributos miembros y tendrá las funciones que me permiten agregar y contar cuántos elementos tiene la, la lista ligada. Por lo tanto, calculo siete items, siete elementos o siete partes que van dentro de esa clase. Tengo el iterador, que también lo había clasificado como de tipo de datos, el cual me va a permitir eh, iniciar, finalizar y eh, recorrer cada uno de los nodos dentro de mi lista ligada más sus, sus partes y sus atributos. Son cuatro ítems de tamaño mediano. Tengo también mis calculadores de la media, que la había clasificado como de cálculos pequeña y esta como será solamente una función, será un solo item, no necesito agregarle más la desviación estándar, que también la juzgué como cálculo es también un solo item, una sola función de tamaño mediano aquí ya se me había acabado el espacio, le doy para que me dé más y agrego mi main controller que es de tipo lógica y también será un solo item. Uno va a tener más funciones y será de tamaño mediano. Eh, la ventaja de utilizar el Process Dashboard es que ya contiene la definición y la tabla de proxies, por lo tanto, hace los cálculos por mí automáticamente en el momento en que selecciono qué tipo de parte es y cuál es su tamaño relativo, y hace una pequeña multiplicación con base en el número de, de items para que se ajuste el tamaño de la parte completa. ¿De dónde salió esta tabla de proxies? Bueno, esta tabla de proxies se hizo de calcular mediante un método que se llama lógica difusa los tamaños a través de todo mi trabajo o de todo el trabajo que hemos hecho históricamente. Clasificando igual los componentes y las partes por cada uno de estos tamaños... Se tabularon, se este, registró su tamaño, se aplicó la lógica difusa para obtener los rangos. Es decir, a través de ese, de ese método tenemos el cálculo del tamaño para una parte de tipo cálculo muy pequeño, pequeño, mediano, grande y muy grande. Puedes consultar cómo funciona el Fusey logic en el, la parte del en el método correspondiente en el curso de estimación. Ahora, esta columna que dice NR, me sirve para calcular o para decir cuáles funciones o cuáles partes yo planifico reutilizar en desarrollos futuros, o si los haré como componentes que entren a una biblioteca de reutilización. Yo digo que mi lista ligada sí será para ello, y de la misma manera, media y desviación estándar. El controlador principal no podrá ser reutilizado porque será solamente para este programa. Y no planifico reutilizar funciones o partes completas de, otro, de, de, otra, de otros programas. Hasta aquí tengo una primera estimación del tamaño de mi programa, del tamaño del componente que voy a hacer. Y lo veo aquí. El tamaño estimado hasta este momento, el tamaño de proxy, que es las adiciones a la base, más las nuevas partes, más las modificadas, suman 144. Es decir, que si yo quisiese es arriesgarme a dar una estimación, diría 144. Sin embargo... Una de las cosas que, con las que hay que, tener, hay que estar consciente es de que los humanos nos equivocamos. Por lo tanto, el método PROVE nos permite ajustar nuestro error de estimación con base en un método estadístico que varía dependiendo de la calidad de nuestros datos y nuestro comportamiento. Hay cuatro métodos que nos permiten calcular el tamaño y el esfuerzo para el programa, que van de el menos exacto al más exacto. El método D, que es juicio ingenieril es lo que el desarrollador diga. Y de ahí en adelante, promedios, utilización de regresiones lineales con diferentes tipos de datos. Por lo tanto, el tamaño lo obtendremos a través de una regresión lineal. No voy a explicar cómo funciona la regresión lineal en este momento, y con ello me ajustará mi tamaño estimado y mi tiempo estimado. Process Dashboard, la herramienta que estoy utilizando, me permite hacer ese cálculo. Para ello, también necesito mi información histórica. La información histórica la usé para construir la tabla de proxys y también me va a servir para hacer mi estimación actual. ¿Por qué? Porque voy a utilizar mi comportamiento anterior para saber cómo lo estimé qué tamaño real tuvo, cu este, cuántas horas estimé y cuántas re horas reales tuve para saber si realmente me comporto tal y como se estima o bien no, lo, no estoy teniendo un comportamiento adecuado. Para hacer el cálculo voy a ex excluir algunos datos que no me son de utilidad porque mm, no son iguales o no tienen los datos completos. Es decir, estoy seleccionando algunos programas que no tienen la información completa, por lo tanto no me ayud ayudarán a hacer la estimación, y los que no están marcados son los que el programa va a utilizar para hacer la regresión lineal, y entonces me dirá, con base en esta información, el tamaño este, que se estima para tu programa es este de aquí. Me da como mejor opción el método D, pero lo que le decimos a todo mundo, cuando el método ya te dé algo diferente a D, mejor utiliza ese. Y yo le voy a hacer caso porque sí, mi tendencia, sobre todo en tamaño, es a subestimar. Por lo tanto, el método ya me está haciendo un ajuste hacia arriba. Me dice, tú estás estimando 144 pero tu comportamiento histórico dice que hay que agregarle un poco más. Aquí, incluso aquí dice que la tendencia es 1.61, es decir, la tendencia va más inclinada este, que la, la, la estimación que yo estoy haciendo. Selecciono aquí y este va a servir como entrada para calcular el esfuerzo. El esfuerzo no es un cálculo directo, no es... 231 entre una productividad también al decir hacemos una regresión lineal nos referimos a que tomamos el comportamiento histórico y tratamos con ello de predecir el siguiente punto considerando los errores de estimación y considerando rangos si sobre todo los que ya avanzaron más en el curso de estimación hay una parte por allí que menciona los rangos, que estimemos en rangos, que no hagamos nada más una estimación puntual y digamos, esta es la estimación, sino que consideremos, vario, eh, que consideremos un, un rango inferior y un rango superior con una media, que es la estimación que estamos entregando. Esto nos permitirá hacer una tener un, un error menor. Digo, no es lo mismo que tú digas, voy a entregar esto en tres meses, a que puedas decirle a tu project manager, a tu cliente o a quien le interese esta información, el proyecto puede estar entre dos meses y medio y cuatro meses. Es decir, si tú estimaste tres meses, en algún punto allí va a quedar la estimación y si el rango, si nuestros métodos de estimación y la forma en que lo hacemos es muy certera, el resultado final va a quedar entre esos, entre esos dos extremos. Aquí, como puedes ver, eh, tardó un poco por la cantidad de datos que tuvo que procesar y que el poder de mi computadora no es el, may el mayor. Verás eso que te acabo de mencionar. Me está sugiriendo el método PROBE-B, que me dice, la estimación es de 3 horas con 84 minutos, basándote, basándonos en tu estimación de tamaño y tu comportamiento histórico para ese tipo de tamaño. Con un rango de 2.11 horas. ¿Qué significa eso? Que puede terminar entre 1.6 horas o 5.95 horas. Es decir, esos son mis dos rangos. Yo pudiese optar por cualquiera de los otros tres métodos que me, que me probé. Pero dado que sí me está dando un método que es preciso. Que es el método PROBEB. Voy a hacerle caso y tomaré esa información como mi estimación. En lo que hace los cálculos, regreso un poco acá, para mostrarles nuevamente las fórmulas de lo que acaba de pasar aquí, se calcula el siguiente punto mediante una regresión lineal, que calcula dos parámetros que se llaman betas, esto tomando como base ciertos datos es decir, tabulamos cuáles han sido nuestras estimaciones anteriores y los resultados de cada uno de los trabajos que hemos hecho. Los metemos en el programa que hace esos cálculos y nos da tamaño y esfuerzo. Para mí, el tamaño estimado es de 231 líneas de código en C++ y 3.84 horas totales para desarrollarlo. Acepto. Este, esta estimación y continúo a partir de aquí ya puedo hacer mi trabajo que de hecho ya lo hice Re reiterando que por razones de tiempo pues no me iba a poner a programar aquí así que lo hice previamente vamos a simular que hice este trabajo registré toda la información del el proyecto registré todo lo que tenía que ver con el trabajo Y ahora voy a registrar cómo me fue Si no me creen, aquí está el código Realmente sí hice este programa Y tengo toda la información para ahora calcular cómo me fue Qué tan buena fue mi estimación Y esto lo registro también en mi process dashboard Voy a volver a mis size estimating templates, para registrar aquí el tamaño final. Cada una de, la, de, los, de las partes quedó clasificada o quedó dentro del código. Ya lo conté solamente para registrar la información. El conteo depende mucho de tu estándar de conteo y de cómo escribes el código. Por ejemplo, las líneas en blanco yo no las registro. Eh, eh, algunos encabezados y algunas líneas tampoco porque... Como por ejemplo, en algunas hay comentarios. Los comentarios los excluyo. Estas definiciones también quedan fuera del conteo. Y contado queda de la siguiente manera. Link son 13 líneas de código. Aquí sí ya registramos el tamaño real, el tamaño contado. La lista ligada fueron... Perdón, este link fueron 19 la lista ligada 222 227 Si ven aquí el error de estimación de esta parte fue muy grande. El iterador fueron 54 líneas de código. ¿Se acuerdan que les dije que soy que te, mi tendencia de error de estimación es a subestimar en tamaño? Bueno, aquí se puede ver. Desviación estándar si sí son 13 líneas, aquí no fue tan grande el error. La media resultó de 15 líneas. El, el controlador principal resultaron ser 15 líneas, casi lo estimado. Y aquí agregué otro elemento que se llaman otros, que son los imports. Estos como no son propiamente de una parte, pero sí los tengo que, que agregar, también los puse en mi conteo y también los había estimado. De esto fueron 9 líneas de código. Bien, aquí... Bueno, no lo voy a ver en, esta, en este instrumento, lo voy a ver en algo que se llama el plan Summary. El plan Summary es un elemento que utilizo para registrar toda la información del, del trabajo. Este me va a decir realmente cuánto estimé de tamaño y con esa base tenemos el resultado final. Es decir, yo había estimado 226 líneas de código y obtuve 352 es decir el proyecto resultó ser más grande de lo que yo había considerado en la estimación que hice para hacer este programa eh, me habían dado 4 horas con un límite superior de 6 y un límite inferior de 2 horas y el resultado fue de 2 horas con 17 es decir Tuve casi un 50% de error de sobreestimación, pero estoy dentro de los rangos. Y si ven aquí, este es el proceso que sigo para desarrollar programas de, de este tipo. Comienzan con una fase de planificación, que fue lo que hice al comenzar. Y después continué con un diseño, una revisión del diseño para encontrar defectos, codificación, eh, eh, revisión del código, compilación, pruebas y el registro de información que acabamos de hacer. Por lo tanto, puedo calcular a través de esto mi error de estimación. ¿Cuál fue mi error de estimación para este proyecto, para este programa? 141 entre 352, eh, un 60% o puntos. Eh, Sí, 60% de error en el tamaño. que el, Lo que yo estimé fue solamente el, 60 por, el 40% de lo que resultó al final. Es un error de estimación grande y no, no deseado. El rango debería de estar en 30% o menor. Y en el esfuerzo, 4.2 entre 2.3 me da 1.82, es casi dos veces, es decir, eh, estimé el doble, casi el doble de lo que necesitaba para eh, trabajar, aunque reiterando, me encuentro, encuentro dentro del rango. Es decir, que si la próxima vez quiero estimar el trabajo, entonces consider, consideraría un tamaño 60% mayor y un esfuerzo 50% más pequeño particularmente si estoy todavía estimando o trabajando en algunos componentes que aún continúan es decir si tengo trabajo que hacer todavía realizaría y ajustaría mis estimaciones tomando como base este punto de datos cuando les funciona hacer una estimación como esta como pueden ver ya requiere una cantidad de información un poco mayor. Probe sí si puede servirte para hacer una estimación muy temprana del proyecto, pero necesitarás una cantidad de información muy, muy grande, es decir, trabajar como unas cuatro o cinco semanas en la definición de los requerimientos para poder hacer esa estimación. Si no puedes hacer eso, Probe no será tu método. Más, eh, eh, más útil. Sin embargo, no lo deseches, porque cada vez que comiences una iteración, puedes utilizar probe para obtener la estimación de la iteración y saber cuánto trabajo sí puedes comprometer o cuánto trabajo se puede hacer a lo largo de una iteración. Si tu forma de trabajo no es como la de Scrum, donde inicias sprints, y este, eh, continúan todo el trabajo hasta finalizarlo y lo vuelven a comenzar, sino que es más lean y eh, se van tomando requerimientos en el momento que ocurra, el desarrollador puede estimarlos así. Y lo puedes hacer todos los días. Es decir, si estás programando, tú puedes estar programa, eh, estimando el trabajo del día de, de esta forma. Si lo vas a hacer para proyectos, toma en consideración lo que te acabo de mencionar. Suficiente información para entender los requerimientos, tablas de proxies adecuadas y un diseño conceptual de alto nivel. Algo que se parezca más o menos a esto. Eh, digamos que vamos a hacer una, esti estimar un proyecto que tiene una parte de interfaz gráfica, una parte de negocio y una parte de datos. Un clásico MVC. Entonces se estiman o se visualizan y conceptualizan las partes. Recuerden que no es un diseño arquitectónico, es algo que nos permita ver de manera rápida qué es lo que vamos a hacer. Y algo de lo que se visualiza y ejemplifica aquí es lo siguiente, que va a haber pantallas, va a haber algunos componentes de comunicación, de transformación de datos, hojas de estilo, que se conectan a componentes de negocio que hacen seguridad, reglas, lógicas. Eh, gestión de los datos y nuestro gestor de los datos que tendrá otras partes por allí. Estas tendrán una categoría, dependiendo de tu tabla de proxies, un tamaño relativo y un tamaño de que en, en, ese, en ese cruce. La sección de preguntas y respuestas. Tenemos oportunidad de contestar tres preguntas. Lo podemos hacer a través del micrófono, nada más dígame a alguien allí, abra el micrófono y le contestamos rápidamente. Si se amontonan más de uno, selecciona uno y ahí se contestamos. Adelante. Sí, bueno, no con este ejemplo, pero sí vas a encontrar allí el método de prove y una herramienta en Excel para hacer los cálculos. Yo hoy utilicé esta que se llama Process Dashboard, les voy a escribir aquí en el, en el chat donde la pueden descargar. Es gratuita y de código abierto, entonces no es necesario que la, eh, que la paguen, que la registren y funciona a nivel individual. Tiene un componente para trabajo en equipo pero ese componente funciona sobre una red Samba, una red de Windows. Entonces, si tú tienes un equipo distribuido geográficamente, no lo vas a poder utilizar de manera fácil para medir equipos. Oscar, me parece que abriste tu micrófono. Ok, ya se escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Ok, por ejemplo, en método cascada, bueno, se hacen eh, módulos o uh, actividades. Uh. Eh, sí. Pero, por ejemplo, hay este, mucha estimación digamos, por parte del equipo entre, uh -huh. entre varias personas eh, dan un estimado del sí. tiempo que se tarda eh, uh -huh. el método PROBE, según estoy entendiendo, en base a líneas de código con, con el historial que tengamos, uh -huh. podemos definir todas estas tareas y darle una, una mayor exactitud a cada una de las tareas que se vayan realizando y por lo tanto todo el método cascada en un GANT ya quedaría como mejor estimado OK. Eh, la respuesta rápida es sí. Eh, ahí te van las consideraciones. La estimación te da un punto de, de datos, que es el tamaño de todo lo estimado y el esfuerzo de todo lo, lo estimado. Es decir, tú puedes meter conceptualmente todas las partes que se van a, van a estimar. Déjame regreso al, al diagrama. Mira, digamos que... Vas a estimar algo como, como esta aplicación. Y este, entre todo el equipo conceptualizan esto. Entonces, al momento de hacer la estimación comprobe cada una de las partes se registra con su categoría y su tamaño relativo. Con eso el método te va a decir el tamaño de todo y el esfuerzo para hacer todo. Es decir, no tendrías el esfuerzo de cada uno. Tendrías el esfuerzo en, en, de todas las horas necesarias para hacerlo todo. Y dependiendo de tu proceso, tendrías una distribución de cuánto esfuerzo le correspondería a cada una de las, de las fases, dependiendo de los históricos que, que tienes. Es decir, aquí las cuatro horas que me estimó a mí, tomando como referencia el comportamiento a la fecha o el histórico, lo fue repartiendo entre las diferentes, las diferentes fases. Eso es lo que haría método probe con algo equivalente a cascada. Entonces, sí te daría eso y te daría los rangos. Ya para detallarlo por cada una de las partes, ahí ya es un trabajo de planificación y ahí ahora sí que dirían, bueno, para la parte de GUI sería tanto tiempo, para la de negocio sería tanto tiempo, para la de datos sería tanto tiempo pero en la estimación tendrías el de todo. Si quieres hacerlo por separado, se puede, pero ahí el esfuerzo o cómo se repartiría ya depende mucho del tipo de proceso que uses. ¿Sí queda clara con, con eso eh, este, tu pregunta? Sí, sí, sí queda claro. Perfecto. Dice Javier, y con esto vamos cerrando el día de hoy. Eh, Laura me pregunta, en dashboard cada integrante debe estar ingresando sus históricos manualmente Sí, eh, cada uno lo tendrá instalado en su, en su computadora Y con ello los tendría registrados eh, Reiterando, tiene un eh, módulo de, de equipo Que con ustedes estando en el mismo espacio físico Podrían integrar y tener la información de todos Pero si se empiezan a distribuir geográficamente ya no funciona muy bien Dice Javier, si tienes un equipo, puedes aplicar este método de igual manera para estimar el esfuerzo de todo el equipo y de cada miembro. La respuesta es sí. Depende uno de tu tabla de proxys, que la tabla de proxys la hagas con la información del equipo. Si la traes de fuera, no funciona porque el error de estimación se hace muy grande y puedes hacerlo para estimar el trabajo del equipo o que cada individuo estime por su cuenta y después lo unen. Pueden visitar mis redes para ver la información que comparto a veces por allí, ver los videos que he estado publicando. Estoy trabajando en una serie que se llama Cómo iniciar en el negocio del software, que eh, los va guiando. y Les platico principalmente mi experiencia en las formas que me ha tocado trabajar como, eh, en, el, en el desarrollo de software. He sido freelancer, he sido pequeño empresario, He trabajado con departamentos dentro de organizaciones y también he sido parte de equipos dentro de organizaciones. Eh, también la, los, las dos webs donde van a encontrar información de nuestro trabajo, aprendiz.net y edgarfernandez.com. Esta información se las haré llegar nuevamente por correo electrónico para que tengan la referencia de las ligas y donde haya quedado la grabación de esta sesión. Y pues no me queda otra más que agradecerles por haber estado el día de, de hoy aquí, que hayan escuchado esto y espero les, haya, les sea de valor, hayan encontrado información que les sea de utilidad. Y con todo gusto, mis medios de comunicación sigan abiertos para que pregunten, para que compartamos más información y este trabajo que hacemos, que es desarrollar software, sea más placentero, eh, útil, fácil y que le entregue valor a todos nuestros stakeholders. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.